Una señorita va en el bus y le dice a un señor... Oiga señor, usted me acaba de pullar con algo ahí. Oiga señorita, esa es la pipa. Bueno, la tiene encendida porque quema. <risa> un hombre confundido buscando su pueblo natal le pregunta a un campesino... Oiga, ¿cuánto me falta para llegar a León? El campesino lo ve barbudo y todo desalineado y le dice...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 Te faltó al respeto. ¡No! ¡Se durmió! No me van a creer, pero mi perro lee el periódico. Lo único que no sé es si entiende las noticias. Porque no sabe hablar.